En general, tenemos la idea de que los peces son bastante tontos, sobre todo que tienen muy mala memoria. Vamos a ver en este vídeo varios ejemplos de cómo son bastante varios de lo que pensamos. Son capaces de reconocer individuos, de recordar interacciones sociales, recordar mapas e incluso comunicar entre especies. Hoy, en Combote de Vamos a empezar por un punto en el que los peces suelen tener mala fama: la memoria. Está por el rumor de que los peces tienen una memoria de solamente 3 segundos, lo cual no es cierto. Empecemos por un ejemplo sencillo: un estanque con Koi, los típicos de las carpas de colores se ha visto cómo los peces son capaces de recordar en qué lado del estanque se les echa alimento. De hecho, si por la mañana se les echa en el lado izquierdo y por la tarde en el derecho, por la mañana estarán en el lado izquierdo y por la tarde estarán más, más concentrados en el lado derecho. También se ha visto cómo pueden responder, asociar estímulos a la obtención de alimento. Por ejemplo, que se encienda una luz o que suene un sonido. El típico ejemplo de la del perro del palo. Con lo cual ya vemos que la memoria dura más de 3 segundos. Pero bueno, vamos con hazañas un poco más complejas que esa. Está el caso de los gobios, los gobios son unos pececitos que suelen vivir en charcas, sobre todo en la zona intermareal, y son capaces de, hasta cierto punto, pasar de una charca a otra y desplazarse por tierra. Esto lo hacen para buscar alimento o para escapar de peligros. Sin embargo, tampoco pueden desplazarse mucho por tierra, con lo cual, tampoco pueden estar siempre ahí a buscando la siguiente charca, sobre todo si la, la cuestión es escapar de peligros. Entonces, son capaces de tener un mapa mental de dónde están las charcas vecinas, más cercanas, para en caso de necesidad poder ir rápidamente a una de ellas. O sea, tiene un mapa mental de todas las charcas por las que han pasado y dónde están situadas y a qué distancia están. Se ha visto que esto puede recordarlo durante bastante tiempo. En un experimento cogieron luego distintas charcas y los pusieron en un estanque. Y 40 días más tarde los volvieron a llevar a, la charca, a su charca original y eran capaces de reconocer que estaban en su charca, por un lado, y recordar dónde estaban las chascapecinas. Lo cual requiere ya de una memoria y también de un reconocimiento espacial bastante mayor. Hay muchos otros ejemplos con mini laberintos en los que los peces son capaces de recordar rutas de escape o dónde encontrar el alimento. Y es que en el medio real, en el donde viven, son, realmente necesitan estas habilidades. Ya sea un arrecife o, una, o un río o una charca, eh, tienen que saber sobre todo donde esconderse en caso de peligro, que es lo que más urgencia necesitarán llegar al momento. Pero también donde encontrar alimentos, donde pueden encontrarse otros, de, bueno, donde suelen estar los depredadores o potenciales parejas. Entonces, es de esperar que hayan adquirido estas habilidades de memoria y de reconocimiento espacial. Además, las especies migradoras, o que suelen moverse bastante, también necesitan recordar tanto las ruta de migración como donde se encuentran los distintos arrecifes en los que visitan o cosas así. Y también todas las, espe las especies que son sociales también son capaces de reconocer individuos y de recordar interacciones con ellos, recordar con qué individuos han tenido interacciones positivas, con cuáles negativas, para así pues, decidir con quién juntarse, con quién no. O sea, establecer, re establecer relaciones sociales requiere de una memoria y de una capacidad de reconocer a los individuos como individuos separados, además de adaptar su comportamiento en función de las experiencias pasadas con dichos individuos. Vamos ahora con un caso un poco más curioso, donde entra en juego la inteligencia mecabélica e incluso la inteligencia de mercado. La inteligencia mecabélica hace un poco referencia a la capacidad de bueno, ser un poco retorcido y de cooperar o aprovecharte de otros en función de, de lo que mejor te venga. Como un político o un hombre de negocio, vamos. Ya hice un vídeo hace un tiempo donde mencionaba la inteligencia mecabélica, lo dejo por aquí arriba para verlo. Y en este caso los a niveles retorcidos son los lámidos limpiadores, unos pececillos bastante lindos que... ...se alimentan de los parásitos que hay en la boca de otros peces. Entonces, el, otro, el pez grande abre la boca... ...y deja que el lábrido limpiador... ...o bueno, hay otras especies de peces limpiadores... Eh, busque, ...se metan dentro de su boca incluso... ...y se coman los restos de, que puede haber de comida... ...o principalmente parásitos. En teoría, es una relación maravillosa, todo bonito... ...en la que el lábrido obtiene alimento... ...y el otro pez eh, se desparasita... ...o sea, elimina los parásitos que puede haber en su boca... Con lo cual, los dos salen ganando, en teoría. Pero no todo es tan bonito, porque al igual que pasa con los humanos, hay individuos que son un, un poco más retocidos e intentan aprovecharse del otro. Porque al bueno, alimentarse de parásitos y de restos está bien, pero si te llevas un bocadito de la mucosa de la boca del, del otro pez, pues está más rico aún. Al otro pez le duele, claro, lo estás pegando un bocadito en, en su carne. Pero bueno, un accidente en el trabajo pues, le puede pasar a cualquiera, solo, solamente un accidente. Entonces ahí hay una balanza, una relación entre simbiosis, colaboración y un semi-parasitismo que, es, que es muy interesante y que abre muchas dinámicas. Hasta qué punto el otro pez soporta que le hagan daño durante la limpieza o no y también hasta qué punto el abrido se intenta aprovechar del otro pez. Por un lado al, al pez grande, al, al cliente. Eh, cuando no hace gracia, y si recibe muchos mucho bocados si y se, se puede llegar a enfadar, y puede intentar perseguir al, al limpiador, lo cual hace que el limpiador, pues luego, eh, mejore su comportamiento, al menos a corto plazo. También el limpiador, si ha enfadado al otro pez, puede intentar calmarlo y le dar masajitos en la espalda. Porque, vamos, me pareció súper curioso cuando, cuando lo leí. Por lo visto, hace masajitos con las aletas pálvicas en la espalda del otro pez para relajarlo y así mejorar su relación y, y conseguir seguir trabajando con él. Pero la mentalidad de negocio de estos peces va incluso más allá. Tienden a dar preferencia a los clientes que son visitantes. Por ejemplo, hay algunos peces que viven siempre en arrecife y otros que son más viajeros y que van de un arrecife a otro, como pueden ser los veros, los meros. Entonces, los peces limpiadores tienden a dar preferencia a los meros y a estos peces viajeros en, en contraposición a los peces locales, que siempre van a estar ahí. Además, cuando hay muchos peces en el área, los limpiadores suelen aprovecharse un poco más y dar más bocaditos durante la limpieza. Quizá porque saben que van a tener trabajo. Por el contrario, si hay otro pez mirando, los limpiadores se comportan mejor para no espantar a este potencial cliente. Porque los clientes también hacen eso, o sea, también muchas veces observan cómo está siendo la limpieza de otro pez para decidir si quedarse ahí o irse a otro sitio. Vamos, toda una serie de maquinaciones que nos hacen ver que son bastante más listos de lo que pensábamos y que tienen bastante memoria y bastante capacidad de decisión. Y vamos a acabar con un caso aún más alucinante sobre distintas especies que cazan colaborando entre sí. Esto se ha visto en distintas especies de meros, un pez que puedes encontrar fácilmente en la sección de pescadería de tu supermercado. Los meros son peces carnívoros bastante grandes y voluminosos. Cuando hay una pesa escondida en recovecos de la roca o de los corales a la cual no pueden acceder, buscan ayuda de otras especies que sean más actividades o tengan habilidades que ya no tienen. Uno de los colaboradores más frecuentes suelen ser las morenas que son alargadas y delgadas, con lo cual pueden empezar a ser pirocódigos, pero también se ha visto colaborar con pulpos o con otros peces o con peces pavo que rompen el coral, o sea que se comen el coral, con lo cual también pueden ayudar a abrir el hueco. Entonces, cuando el pez, cuando el mero ve esta presa, se queda buscando eh, colaboradores, posibles especies que puedan ayudarle, y cuando vea una, va hacia ella, le llama su atención y luego va hacia donde está la presa escondida y se coloca en vertical para señalarle dónde está la presa. Entonces, la morena o lo que sea, se mete por los recovecos e intenta cazar, y o bien la morena consigue cazarlo, ¿no? o la presa se intenta escapar, y a lo mejor en ver, entonces, consigue capturarla. No se reparten la presa, pero, bueno, pues los dos tienen la opción de conseguirla. Además, establecen relaciones más o menos estables de colaboración porque el otro pez, la morena o lo que sea, puede decidir si ayudar al mero o intentar capturar la pesa o no, o si ignorarlo. Entonces los meros, cuando están en una residuos que conocen, porque son los peces bastante viajeros, eh, recuerdan qué individuos les han ayudado previamente y cuáles los han ignorado. Entonces cuando encuentran una pesa escondida, pues van a buscar a, a un individuo con el que hayan colaborado previamente de forma satisfactoria. Con lo cual todo este proceso indica que tienen de memoria, tanto espacial, como para, reconocer, como para recordar eventos e interacciones. Capacidad de conocer individuos y también una capacidad de planificación a lo largo del tiempo. Nada más para un pez que normalmente vemos en un plato con guarnición de patatas. Y es que los peces tienen una vida interior mucho más rica de lo que normalmente se pensaba. Tienen personalidad, hay individuos que son más agresivos o más calmados, más curiosos, más miedosos, más activos o menos... E incluso esta personalidad puede cambiar según un evento que hayan sufrido. Como por ejemplo, es por los pelos de las fauces de un depredador. Estudiar las emociones o los sentimientos de los animales no es algo muy sencillo desde el punto de vista científico. Porque no podemos saber qué sienten, solo lo que hacen. Pero se les ha visto jugar simplemente por jugar, con lo cual parece ser que sienten diversión. Se les ha visto huir del daño o, del mal, o de cosas que les producen malestar, con lo cual sienten dolor, sienten estrés, y también pues, o sea, se ha visto mostrar todos los síntomas de una depresión. Los mismos neuroquímicos que tenemos nosotros cuando estamos deprimidos, apatía, falta de apetito, etc. No voy a entrar en el debate de lo que esto supone desde el punto de vista ético y del bienestar animal, en la industria alimentaria o de, o de las mascotas, donde los peces son a los que menos atención se les presta, pero deja la puerta abierta. Y es que los peces han sido muy insalorados, pero tienen unas capacidades asombrosas. La verdad es que yo he vendido un montón documentándome para este vídeo y seguro que me he dejado muchas historias curiosas y fascinantes. Que, bueno, si conocéis alguna o alguna historia de vuestros peces de acuario, eh, podéis ponerla en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like y suscribiros para ver más. Dejo en la descripción las fuentes por si queréis explorar más el tema y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, bacalao!